¿Quieres tener una actitud positiva en todo lo que haces? ¿Quieres sacar siempre lo mejor de cada cosa que te pasa? Mi nombre es David Gaona y este audio que tienes en tus manos ha ayudado a miles de personas a transformar su vida positivamente. Este audio te va a ayudar, si lo sigues al pie de la letra, a tener una vida positiva en siete días. ¿Te gustaría tener estos resultados? ¡Excelente! Este audio se llama Dieta Mental Positiva en siete días. Nosotros pensamos que todo en esta vida es una decisión. Tú decides si eres un ser positivo o un ser negativo. Lo que vamos a hacer con este audio es ayudarte a formar un nuevo programa mental durante siete días para que cambies completamente tu vida. La decisión es tuya. Este sencillo programa te da el ABC de cómo ser positivo en cualquier situación. ¿Cuáles son los cinco pasos sencillos para poder tener... Una actitud mental positiva y lo cual vas a estar siguiendo durante 7 días. El primer paso es muy sencillo. Enfócate en lo que tienes en lugar de lo que no tienes. El segundo es, en lugar de juzgar a la gente, vuélvete curioso. Hazle preguntas. El tercero es, habla bien de la gente y utiliza el pensamiento crítico en tu persona. El cuarto es, busca la perfección sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Y el quinto y último paso es, usa la fe constantemente. Te voy a advertir algo. Es muy importante que sigas al pie de la letra los cinco pasos que te acabo de poner, pero sabiendo que durante el trayecto de esos siete días algo grande va a pasar, te lo aseguro. El primero o segundo día va a ser algo sencillo, pero el tercero o cuarto va a venir algo fuerte, lo cual te va a mover de tu estado de confort y va a hacer que pienses negativamente. ¿Qué tienes que hacer? Volver a empezar completamente. Antes de empezar con los cinco pasos, tenemos que entender cuál es la diferencia entre ser positivo y ser negativo. Hay una frase que a mí en lo particular me gusta mucho, que es del gran motivador Bob Proctor, que dice que el ser positivo es pensar en lo que quieres, y el ser negativo es pensar en lo que no quieres. ¿A qué nos referimos con esto? Para nosotros, el ser positivo... Para mí en lo particular, el ser positivo no es vivir en chalalandia. ¿Qué es vivir en chalalandia? Yo pienso que varios de ustedes ya saben a lo que nos referimos con esto. Es el chalalalala, la la la", que piensas que todo está bien, que tienes una panza enorme, que no tienes dinero para comer y sigues chalalalala la la la", y pasas por la vida con tu chalalalala. La la la", asumiendo y pensando que todo está bien, cuando realmente pues tienes problemas serios, ¿verdad? Y lo que... Lo que queremos evitar con este audio es pensar que todo está bien. Por supuesto que no, no se refiere a eso. El ser positivo es piensa en lo que quieres. Sabes que tienes áreas de oportunidad. Sabes que tienes que mejorar todavía muchas cosas. Sabes que hay algunas cosas que no estás haciendo bien. Bueno, lo importante es que pienses qué vas a hacer para poder mejorarlas. El ser positivo piensa en lo que quiere constantemente. Esto es algo muy importante y que tenemos que comprender constantemente. Recuerda, el ser positivo piensa en sus metas todo el tiempo. Hay veces que no le vas a caer bien a la gente si piensas en lo que tú quieres. Si le caes bien a toda la gente, lo más probable es que no seas feliz. Porque no toda la gente quiere lo mejor para ti. ¿Quién va a querer lo mejor para ti? Pues tú. Entonces tienes que ser positivo. Positivo es piensa en lo que quieres todo el tiempo. Tienes que tener tus metas constantemente. Y tienes que empezar a evitar la palabra no dentro de tu vida. ¿A qué nos referimos con esto? No que por ejemplo te inviten a tomar y digas no, por supuesto que eso sí tienes que hacerlo, pero a lo que nos referimos es que hables correctamente. Por ejemplo, si lo que estás constantemente diciendo es no quiero ser pobre, no quiero ser pobre, no quiero ser pobre, lo que va a empezar a hacer tu cerebro es eliminar y va ese no. Fíjense, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Verdad? Cierren los ojos por favor un momento, no piensen en su mamá, cierren los ojos, no piensen en su mamá, no piensen en su mamá, no piensen en su mamá, ¿en qué pensaron? En su mamá, lógicamente, ¿qué hace el cerebro? Elimina el no, ¿por qué? Porque aproximadamente a la edad de los tres años hemos escuchado un millón de veces la palabra no, entonces el cerebro la evita, la elimina, entonces tenemos que empezar a trabajar y en educar a nuestra mente, en pensar en lo que queremos. Quiero tener dinero, quiero tener un excelente cuerpo, quiero tener eh, más habilidades para poder desarrollar mi empleo, quiero una buena familia, quiero ser positivo todo el tiempo. A eso nos referimos con ser positivo. Piensa constantemente en lo que quieres. Fíjense que les voy a platicar una historia que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Había un burro una vez que era... De un campesino Y este burro cayó Un día en un pozo El animal se quejó durante horas Mientras su dueño trataba de encontrar Una manera de sacar al animal de ahí Finalmente Pensó que el burro ya estaba muy viejo Y que el pozo estaba seco Por lo que no compensaba El esfuerzo de sacar de ahí al animal Y que el pozo necesitaba ser tapado De todas formas Pidió ayuda a todos sus vecinos Comenzaron a tirar tierra al pozo el burro redobló sus quejidos, pero después de varias paladas de tierra, el animal se aquietó. El campesino miró al fondo del pozo y vio sorprendido que a cada palada que los campesinos echaban, el burro se sacudía la tierra y daba un paso encima de ella. Muy pronto el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. La vida va a tirarte tierra todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírtela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos pozos si no nos damos por vencidos. Si estás en el pozo, a merced de tus deudas, crisis, falta de trabajo, pocas perspectivas de mejora, etc., abandonarse y dejarse enterrar no es la actitud más adecuada. Usa tu situación personal como acicate para salir y llegar al éxito, caminando sobre cada uno de los problemas que te presentan. No dejes que una situación personal te entierre. la tú a ella con un proyecto ilusionante que te haga llegar a conseguir tu libertad financiera, o tu felicidad, o a la mujer de tu vida. Usa la tierra que te cae encima para salir adelante todos los días. Esta historia es algo muy sencillo. Pero lo que nos viene a decir es que todo el tiempo va a haber tierra y va a haber problemas y va a haber muchas cosas. El detalle es tú qué haces al respecto. Porque no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, lo que realmente determina a dónde vamos a llegar en esta vida. Así que te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú realmente tienes una actitud positiva y sacas lo mejor muy bien, vamos a empezar con el primer paso. Enfócate en lo que tienes en lugar de lo que no tienes. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a estar agradecido por todo lo que tienes. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que un corazón agradecido es un corazón exitoso. Cuando tú agradeces por todo lo que tienes, hay una ley universal o química o espiritual... O como ustedes lo quieran conocer o decir, que va a empezar a conspirar en tu favor. Tienes que ser agradecido. Levántate en la mañana, estos siete días de tu dieta mental positiva. Levántate y da gracias por todo lo que tienes. Todo el tiempo da gracias. Te va bien, da gracias. Te da mal, da gracias por lo que te está yendo bien. Constantemente Haz que tu mente se vuelva agradecida. Es muy importante que estés trabajando en este punto. Mañana y noche. Te vas a dar cuenta cómo tu corazón se empieza a llenar de júbilo y de amor. Fíjense que les voy a platicar una historia también muy bonita. Que a mí en lo particular me llama mucho la atención en este punto. Y les platico la historia para que realmente se lleven una moraleja. Porque muchas veces es más poderosa una historia que las mismas palabras. Entonces, así dice la historia. Un día, caminando por el parque, pensaba, ¿qué podría pedir para mi cumpleaños? En eso vi a un mendigo sentado, viendo las palomas. Me pareció curioso que con ese aspecto abandonado, mirara esas palomas con una sonrisa tierna y alegre. Yo me sentía dichoso y completo, pues estaba orgulloso de mi vida. No me faltaba nada. Tenía un buen trabajo que me dejaba mucho dinero, con lo que cubría las necesidades y hasta los caprichos míos y de mi familia. Tenía unos hermosos hijos, en fin, gracias a mis horas de trabajo no nos faltaba nada, absolutamente nada. Me acerqué al vagabundo y le pregunté, disculpe, quisiera preguntarle algo. El hombre me miró sin decir palabra, pero con su sonriente rostro mudo me decía, usted dirá, ¿qué pediría si hoy fuese su cumpleaños? Yo ya me imaginaba su respuesta, me va a pedir dinero, lo cual me permitía sentirme muy satisfecho al darle un par de billetes y haber hecho mi buena acción del año. Me fui de espaldas al escuchar su respuesta, mire, si pidiera algo más de lo que tengo, sería terriblemente egoísta. Yo ya he tenido de todo lo que un hombre necesita en esta vida y mucho más. Vivía con mis padres y un hermano, antes de perderlos a todos en un trágico accidente. Tanto mi padre como mi madre eran personas maravillosas que se desvivían por darme todo el amor que podía. Cuando los perdí, sufrí mucho. Pero entendí que hay otras personas que nunca tuvieron el amor de sus padres y me sentí agradecido con la vida. Cuando era jovencito, me enamoré de una bella niña de mi barrio. Cuando crecimos, un día nos dimos un beso, con gran ternura y delicadeza. El amor crecía, pero un día su familia y ella se mudaron de ciudad. Mi corazón sufrió terriblemente. Pienso en esas personas que nunca han conocido ese amor tan limpio y me siento agradecido por haberlo vivido. Recuerdo un día que un niño se tropezó dándose un fuerte golpe. El pobre niño lloraba. Me acerqué para ayudarlo y jugué con él unos instantes para distraerlo. Fueron solo unos minutos, pero me sentí padre de ese niño. Y fui feliz porque hay hombres que, aunque tienen hijos, no saben lo que se siente ser padre. Cuando siento frío y hambre, recuerdo la sabrosa comida que mi madre nos preparaba y el calor de nuestra casita. Pienso que hay tantos que nunca lo han tenido. A veces alguna persona me regala una pieza de pan. Yo lo agradezco y busco a alguien para compartirlo. Porque el placer de compartir es algo muy grande. Y créame, hay tanta gente que aunque tenga muchas cosas, nunca saben lo que es compartir. Así que, ¿qué más podría pedirle yo a la vida si ya lo he tenido todo? como aquellas palomas, ¿qué necesitan ellas? Lo mismo que yo. Nada. Estamos muy agradecidos al cielo por regalarnos la vida, y nos permite disfrutarla. Sus palabras quedaron resonando en mi interior. Me quedé inmóvil, pensando en esas sabias palabras que me habían abierto los ojos. Ahora llorosos, me invadió un arrepentimiento enorme de cómo había caminado por la vida, sin haberla realmente vivido. Yo no era muy creyente, pero pienso que aquel hombre era un ángel, que disfrazado de mendigo, había sido enviado para traerme el más preciado de los regalos en mi cumpleaños. La humildad. Wow. La verdad es que yo cada que, que leo esta historia o que la escucho, pues me hace temblar y me hace realmente pensar en si soy agradecido por lo que tengo en esta vida. Y esto es un hábito que tengo de estar agradeciendo todo el tiempo. Tienes que agradecer. ¿Quieres una actitud positiva? Agradece por lo que tienes constantemente agradece, agradece, te vas a dar cuenta como el universo o la ley universal o como tú le quieras llamar, empieza a ayudarte, empieza a conspirar a tu favor. Paso número 2. En lugar de juzgar a la gente, vuélvete curioso. Hay una frase que me gusta mucho que dice, ponte siempre en los zapatos de la otra persona. Esto es algo que la verdad en tus siete días de la dieta mental positiva, lo vas a empezar a hacer y va a empezar a dar un giro a tu vida. ¿Por qué? Porque lo más sencillo para la mayoría de la gente es criticar. Es decir por qué las cosas están mal sin realmente entender el otro lado de la persona. Se dice que siempre hay dos verdades, tu verdad y mi verdad. Tenemos que entender que no puedes juzgar, que no sabes qué es lo que está pasando la otra persona para estar como está en ese momento. Puede estar molesta, pero puede ser que esté molesta porque sabes que su hijo está en el hospital y no tiene dinero para pagar. O puede ser porque lo acaban de correr de su empresa, o puede ser porque la esposa eh, tiene una enfermedad terminal. O puede ser porque a él le duele la rodilla. No sabes qué es lo que está pasando esa persona en ese momento. Tienes que hacer preguntas. Si tú realmente quieres empezar a brincar de puesto. Quieres empezar a brincar en cuanto a cómo te va económicamente. Quieres empezar a ser una mejor persona. Porque como dice Jim Brown, entre mejor persona te vuelves, ¿qué crees que va a pasar? Pues todo lo demás va a empezar a llegar por añadidura. Entre mejor persona te vuelves, es igual a más ingresos. De dinero, a más ingresos de amor, a más ingresos de felicidad, etc. Fíjense que les voy a platicar una pequeña historia. Eh, esta es una historia personal, pero me gusta platicarla porque la verdad es que yo aprendí mucho de ella. Nosotros tenemos una persona que nos ayuda en la casa. Esta persona, no voy a decir el nombre este, por respeto lógicamente a ella, pero es una persona muy trabajadora. Y en el inicio, la verdad es que tuvimos varios detalles y fue principalmente... Porque nosotros no estábamos en un estado mental positivo. ya a qué me refiero con detalles? Eh, esta persona siempre que llegaba a la casa pues traía una cara amarga. Y la verdad de las cosas es que pues a nosotros nos interesaba mucho y nos interesa mucho pues que ella trabajara con nuestras hijas. sea, que nos las cuidara, que nos ayudara a hacer las tareas con ella. Entonces yo pensaba, oye, ¿cómo una persona como ella nos va a ayudar pues a educar a nuestras hijas cuando no estemos nosotros? Porque pues mi esposa tiene su negocio, yo trabajo y estoy este, una buena parte del día afuera. Paso dos o tres horas en la casa, pero pues el demás tiempo lo pasa con la señora que nos ayuda. Y dije, pues no es factible. Y dije, ¿sabes qué? Tengo una de dos. La voy a correr o voy a pedirle que cambie, ¿verdad? Entonces me senté con, con la señora y le empecé a hacer preguntas. Le empecé a preguntar cómo le iba en su vida personal... ...este, que si... ...cómo le iba con sus hijos... ...cuántos hijos tenía... ...de qué edades... ...cuáles eran sus expectativas... ...qué le gustaba... ...qué no le gustaba... ...más o menos fueron como unas dos horas de plática... ...total que con tantas preguntas que hice... ...pues me empecé a dar cuenta que... ...pues su vida personal tenía... ...pues bastantes broncas... ...y una de sus principales broncas es que tenía un hijo... ...pues que se quería suicidar... ...y pues para mí fue un shock... ...porque dije... ¡Wow! Una mujer tan valiosa y tan interesante. Estuve a punto de perderla porque tenía pocas yo habilidades de liderazgo o porque no me interesaba ser una mejor persona. Y únicamente al hacerle preguntas, pues yo realmente me empecé a dar cuenta de que esta persona estaba sufriendo por dentro. Y fíjense que únicamente con estas preguntas yo me di cuenta de cómo la podía ayudar, porque realmente ella era buena. Y lógicamente pues empezamos a trabajar con su hijo, empezamos a ponerle metas. Y su hijo a la semana le empezó a ir mejor. Y pues lógicamente a ella también empezó a cambiar completamente su carácter. Llegaba muy contenta, llegaba muy feliz. Mis niñas la quieren muchísimo. Pero todo empezó conmigo. Todo fue un paso que yo di. Independientemente de que ella era la que tenía la cara amarga. Se dice que la gente es tu espejo. O sea, si tú ves gente con cara amarga es porque tú la traes. Y al hacer preguntas lo único que haces es aterrizarte, es saber en dónde estás y saber en qué puedes ayudar de una manera más fría. Únicamente al hacer esto te vas a dar cuenta cómo va a empezar a cambiar tu vida. Vamos a dar un repaso. Paso número uno, enfócate en lo que quieres. Y paso número dos, haz preguntas en lugar de juzgar. vuélvete curioso, te vas a dar cuenta... Cómo empiezas a encontrar a gente maravillosa y tus habilidades como líder y para ser positivo se empiezan a incrementar. Paso número 3. Habla bien de la gente y utiliza el pensamiento crítico en tu persona. Fíjense que hay una máxima que dice, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Esto es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque durante estos siete días, tu cerebro va a empezar a volar. Y antes de siquiera pensarlo, fíjate, no estoy hablando de decirlo, de siquiera pensarlo, tienes que pensar en las cualidades de la gente. Tienes que pensar constantemente, constantemente. ¿Qué tiene de bueno cada una de las personas con las que estés a tu alrededor? ¿Qué va a pasar con esto? Lo que estás haciendo es generando energía positiva. Porque lo que tú das se te regresa. Entonces al tú dar este tipo de pensamientos, ellos van a empezar a pensar exactamente lo mismo de ti. Y se van a empezar a abrir oportunidades para ti muy valiosas. Fíjense que hay un ejercicio muy padre que tienes que empezar a hacer durante estos siete días... ...que es para que tú empieces a formar tu programa mental completo... ...y este ejercicio lo que se hace es que todos los días en la noche... ...tienes que ponerte a pensar y puedes escribirlo también... ...en qué hiciste bien durante el día... ...vas a anotar, ¿sabes qué? Lo que hice bien el día de hoy fue... Eh, ...sabes que entregué mi trabajo a tiempo... ...llegué a tiempo a todas las juntas... ...le di un beso a mis hijos... Todo lo que hiciste bien, no tienen que ser cosas grandes, ¿eh? puede ser también, sabes qué, hice media hora de ejercicio, eh, comí sanamente, por lo menos me comí dos manzanas el día de hoy, me tomé mis dos litros de agua y lo, ahora lo que vas a empezar a trabajar es, vas a escribir qué podrías mejorar con respecto a lo que hiciste el día, sabes qué? fui a la junta pero casi no hablé, ay güero, bueno, ya te reconociste pero también... Te vas a poner a ver en qué puedes mejorar todo el tiempo. ¿Qué harías diferente al siguiente día? Para que no te vuelva a pasar lo mismo y mejores. Aunque mejores un punto .1% diariamente. ¿Qué pasaría si mejoraras punto por1% durante un año? Haz las cuentas y te vas a dar cuenta. Realmente de que puedes mejorar muchísimo. Este es un ejercicio muy sencillo. Pero es uno de los más poderosos que existen. Es un ejercicio muy sencillo pero es uno de los más poderosos que existen. Recuerda. Todos los días en la noche puedes comparte ya tu agenda y todos los días en la noche lo que puedes hacer es, por favor, reconócete qué es lo que estás haciendo correctamente. Pero también ponte a pensar en qué puedes empezar a hacer diferente para que te salgan las cosas mejores. Eso es muy importante. Fíjense que les voy a platicar una historia muy padre. Hablando de esto de siempre hablar bien de la gente, que es el paso número 3 dentro de la dieta mental positiva. Yo todos los días paso por mi café a una tienda de autoservicio. En esta tienda de autoservicio hay una señora que se llama Mariana. La señora Mariana todos los días me vende mi café. Y desde que hice mi dieta mental positiva, que ya fue hace algunos años, y a esta señora la conozco desde ese tiempo, yo me he acostumbrado a decir cosas buenas de ella, a darle piropos. ¿Qué hago todos los días cuando entro? Siempre cuando entro le digo, señora, qué precioso tiene acomodado aquí su, su local la verdad las cosas que nunca había visto un local como este y siempre le estoy comentando qué bonito se cortó el pelo o sabe que hoy este la veo muy contenta platíqueme por qué siempre estarle viendo el lado positivo oiga cómo le fue con porque ya empiezo a conocer a sus proyectos ¿verdad? es una persona que me vende el café y fíjense hace aproximadamente seis meses yo, lógicamente, ya con ella ya llevaba un periodo de tiempo aplicando esto de hablar siempre bien de ella. Cuando entraba a su, a su local, a su autoservicio. Y hace seis meses se me perdió mi cartera. Y yo, sinceramente, pues no sabía en dónde la había dejado. Y de repente me hablaron, y era la señora Mariana, me dijo. este Oiga, joven David, porque me dice joven David. Joven David, eh, fíjese que acabo de encontrar su cartera. Y yo me quedé anonadado. Anonadado porque fue... Como dos horas después de que había pensado de que la iba a obtener de regreso. Y la señora me dice, aquí la tengo, no se preocupe, este usted sabe que eh, lo queremos mucho aquí en el autoservicio y que aquí la vamos a tener. ¿Cuándo va a pasar por ella? Le dije, no, pues mañana cuando vaya por mi café. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú haces cosas buenas, cuando tú hablas bien de la gente, lo que va a pasar es que el mundo va a empezar a trabajar para ti. Toda la energía positiva que generas va te vas a empezar a dar cuenta cómo empieza a funcionar a tu favor. Y eso es la magia de hablar siempre positivamente de la gente. Pero tienes que entender que tienes que hablar positivamente y pensar críticamente en lo que tú puedes hacer mejor constantemente. ¿Por qué? Porque poder únicamente tenemos sobre nosotros mismos. Entonces si tú quieres cambiar a la demás gente va a ser muy complicado. Por eso es importante que hables bien de la demás gente y el Siguiente paso dentro de este mismo es utiliza el pensamiento crítico en lo que tú puedes mejorar. Si te fijas, hablamos mucho de tú, de ti, no hablamos de la demás gente. Entonces tienes que trabajar en ti. ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Qué puedes hacer mejor para que tus hijas estén bien? Para que tu familia esté bien, para que tú estés bien, sin sola para nadie. Tienes que trabajar en lo que tú y solamente tú tienes poder. Paso número 4. Busca la perfección sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Este paso para mí es básico y fundamental cuando empieza a despegar. ¿Por qué? Porque mucha gente se atora en el querer ser perfecto y eso lo hace su vida muy negativa, muy triste, muy sufrida. Y como dice el gran Napoleón, la grandeza no se mide de la cabeza a los pies. Sino de la cabeza hacia arriba. Entonces, no es en dónde estás. Sino a dónde puedes llegar. Y tienes que ser humilde. Y humilde no significa que no tengas dinero. Ni que te conformes con lo que tengas. No. Humilde significa estar abierto para ser mejor. Y aprender cosas nuevas. Entonces, tienes que entender que no vas a ser perfecto. No puedes ser perfecto. ¿Por qué? Porque siempre tienes área de oportunidad. Siempre tienes mejora. Tienes que estar trabajando constantemente en tu mejora, cuando mejoras tú, mejora tu mundo, pero tienes que empezar a trabajar realmente sabiendo que todos los días puedes mejorar, sabiendo que no vas a ser perfecto, sabiendo que vas a tener problemas durante el camino, pero que los problemas únicamente significan que estás vivo, que tienes cosas por las cuales tienes que aprender. Que hay cosas que no has podido resolver y que tienes que seguir siendo mejor todo el tiempo. piense que Donald Trump, para mí es uno de los mejores autores que hay. Y en su libro, Trump Never Give Up, o sea, Trump eh, nunca se da por vencido. Dice, al inicio a él le mortificaba mucho que le dijeran que por ser Trump, porque su papá tenía mucho dinero, a él se le daban muy fáciles las cosas. A lo cual ahí en su libro él comenta, si ustedes piensan que por yo apellidarme Trump, tengo las cosas fáciles, están muy equivocados. Al contrario, tengo las cosas más difíciles porque el significado de Trump significa dinero, significa poder. Entonces, cuando voy con el gobierno a pedirles oportunidad de construir un edificio de 100 pisos en un lugar donde nunca ha existido, pues lógicamente piensan en Trump y piensan en, ¿sabes qué? Él me tiene que dar más de lo que una persona común y corriente me tendría que dar. Entonces, comenta él. A mí se me dan 10 veces más fuertes los problemas que a una persona común. El detalle es que nunca me doy por vencido. Sé que nunca va a ser perfecto un proyecto, pero planeo a la perfección, sabiendo que tengo que estar mejorando constantemente mis planes. El detalle es que al pensar así, todo se empieza a dar de manera grande. Para tener una actitud mental positiva, tienes que entender que vas a tener problemas, que vas a tener muchos tropiezos, que nunca vas a ser perfecto, pero que tienes que estar buscando la perfección todo el tiempo. No te vuelvas a caer en el agujero que ya caíste. Si ya sabes que caíste en ese agujero, trabaja en nunca más volver a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer para poder mejorar? ¿Sabes qué? Ya sé que el tomar me hace daño. Ya sé que el fumar me hace daño. Ya sé que el comer comida chatarra me hace daño. Ya sé que el gastar lo que no tengo me hace daño. No vuelvas a caer. Ok, no eres perfecto. Está bien, perdónate, no pasa nada. Pero lo principal es que empieces a mejorar. Fíjense que hay cuatro pasos dentro del círculo de mejora continua que es planear, hacer, medir y mejorar. Tienes que planear a la perfección. Tienes que ejecutar ese plan pensando que lo vas a hacer perfecto. Tienes que medirlo para saber si estás llegando a donde quieres. Y lo más importante de todo es que tienes que mejorarlo. Mejora constantemente durante tus siete días de la dieta mental positiva. Por favor, este punto es muy importante. Te vas a equivocar, no pasa absolutamente nada. Y si no te equivocas, muchas felicidades. Pero es importante que sepas que, como dice Anthony Robbins, si no has tenido éxito es porque no has fracasado lo suficiente. Dentro de estos siete días vas a tener tropiezos. Vuélvete a levantar y no caigas en el mismo agujero otra vez. Planea la perfección, pero sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Mejora constantemente. Paso número 5. Usa la fe constantemente. Bueno, vamos a hablar primero que nada, ¿qué es la fe? La fe es creer en lo que no se puede ver y guardar la calma cuando todo está turbulento. Todo es posible al que cree, dice Jesús en la Biblia. Fíjense que para mí esto es el paso clave dentro de la dieta mental positiva de los siete días. Porque cuando tú actúas con la fe de por medio vas a dar cuenta cómo te vuelves imparable. Va a llegar un momento en que sabes que puedes lograr lo que sea. Fíjense que les voy a, les voy a platicar una historia particular. Creo que ya les había dicho mi, mi currículum. Mi currículum es muy sencillo. Cuando yo estaba en la primaria, me expulsaron de cinco primarias, me expulsaron de dos secundarias. Entonces, pues lógicamente mi futuro no era muy brillante. Entonces, realmente cuando yo estaba chico pues mi futuro era poco prometedor. Pero algo dentro de mí brillaba. Algo dentro de mí sabía que yo iba a llegar lejos. Y yo sabía y siempre pensaba que iba a lograr cosas grandes. Entonces yo empecé a jugar básquetbol al, en tercero y secundaria. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a ser eh, parte del mejor equipo de México. Yo voy a ser seleccionado nacional. Pero pues ya se imaginarán lo que la gente de mi alrededor decía. Para darles una idea. Dentro del salón de clases. No sé si recuerdan ustedes cuando estaban en la primaria. Ponían siempre por líneas, el mejor eh, la mejor línea de estudiantes, los estudiantes que eran buenos, los regulares, los malitos y los inseribles para la sociedad. Yo estaba encabezando la lista de inseribles para la sociedad. Pero para que se una idea de que pues si yo estoy hablando en este momento con ustedes y estoy haciendo audios y ya he podido lograr todos mis sueños... ...realmente si tú aplicas la fe... ...te vas a empezar a dar cuenta cómo empiezan a no ocurrir las cosas... ...entonces les decía que yo empecé a jugar básquetbol en tercero tercera secundaria... ...y básicamente pues mi vida empezó a cambiar a partir de ese momento... ...pero sin dejar de lado... ...que yo todo el tiempo pensaba constantemente... ...que iba a lograr cosas grandes... ...era constante... ...era algo que me movía todo el tiempo... ...yo decía, ¿sabes qué? ...yo voy a ser el mejor jugador de básquetbol del país... Eh, ...voy a ser campeón nacional... ...voy a ser seleccionado nacional, voy a ser el capitán del mejor equipo de México... ...y todo el tiempo me lo decía, y todo el tiempo me lo decía, todo el tiempo me lo decía... ...todo el tiempo entrenaba también, lógicamente... ...pero llegó un momento en que ya era tan parte de mí... ...que se empezaron a dar las cosas... ...yo siempre tuve claro que iba a poder llegar a ser el mejor... ...pero nunca lo saqué de mi mente... ...y a esto nos referimos de que tienes que aplicar la fe todo el tiempo... ...no importando que no veas los resultados... Recuerda que tu mundo interior crea el mundo exterior, entonces tienes que estar trabajando todo el tiempo con lo de fe inamovible, todo el tiempo, constante, constante. Esto es algo que no para, es algo que debes de estar utilizando todo el tiempo. Fíjense que hace más o menos como tres meses tuve el privilegio de conocer a una persona maravillosa que se llama Gabriel Nájera. Eh, Gabriel no tiene ni pies ni manos. Él vive en Estados Unidos actualmente, eh, creo que es en Nueva York, en la última ciudad que me tocó que estaba viviendo él. Y él es empresario. Le estoy hablando a una persona que no tiene pies y no tiene manos. Y es empresario y vende millones de dólares mensuales. Aparte, tiene un negocio de motivación. Es un motivador profesional. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que cuando tú tienes fe, no importando las trabas que tengas, no, no importando los problemas que tengas, vas a llegar a serlo. Recuerda que dice el gran maestro Jesús que si tienes la fe de un, del tamaño de un grano de mostaza, vas a poder mover montañas. Y esto es el la punto clave dentro de la gente exitosa. La gente que somos exitosa siempre tenemos fe de que vamos a llegar a hacerlo Este es el punto número 5 Muy bien, vamos a dar un repaso. Recuerda, paso número uno, enfócate en lo que tienes en lugar de lo que no tienes. Paso número 2 en lugar de juzgar a la gente, vuélvete curioso. Paso número 3. habla bien de la gente y utiliza el pensamiento crítico en tu persona. Paso número 4. busca la perfección sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Y paso número 5. usa la fe constantemente. Recuerda que todo en esta vida es una decisión. Tú decides si eres un ser positivo o un ser negativo. La dieta mental positiva te va a ayudar a formar un nuevo programa mental durante 7 días para que cambies completamente tu vida. La decisión es tuya. Ahora de lo que vamos a empezar a hablar es cómo hacer que realmente la dieta positiva de 7 días funcione lo mejor posible. Fíjense que el ser humano funciona a dolor y placer. Cuando yo empecé a aprender esto, mi vida dio un giro completo, de 360 grados. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque se empiezan a volver muchísimo más sencillo de cumplir cualquier cosa que quieras, una vez entendiendo cómo funciona tu cerebro. ¿A qué nos referimos con esto? Tú vas a hacer las cosas que te den placer y te vas a alejar de las cosas que te den dolor. Tan simple y tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se los voy a definir con esta frase. Dice... Jim Brown, que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es importante que para que realmente esto funcione de una manera acelerada, búscate gente que tenga las mismas metas que tú. Esto es súper extra archirrequeterra importante. Por favor, encuentra gente que quiera hacer la dieta contigo. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser tus hijos... ...pueden ser tus papás... ...esto te va a ayudar... ...a que realmente tú hagas... ...un acuerdo con ellos... ...para que te den ayuda... ...para que logres tu meta... ...por ejemplo, si ellos ven que te estás quejando... ...que estás hablando mal de alguien... ...dile, ¿sabes qué? Mira, vamos a llegar a un acuerdo... ...¿qué les parece si el primero que rompa el acuerdo... ...pues nos vamos a asegurar de que... ...empiece otra vez y empezarles a contar de este momento... ...puede ser que por ejemplo... Eh, ...si se cachan diciendo groserías... Si es que vamos a pagar 50 pesos, por ejemplo, yo esto lo hago constantemente con mis hijas. Y créanme que mis hijas nunca me bajan la vara para poder ser mejor. Tienes que buscarte aliados. Esto es un punto que te vas a empezar a dar cuenta, que va a empezar a darle una velocidad diferente a todo lo que quieras. Búscate aliados, no cómplices. Búscate gente que te haga mejor. Ese tipo de gente que sabes que nada más te ve y te dice, ah, no has estado haciendo ejercicio. Ah, ya ves que, por ejemplo, los hijos pues son muy buenos para eso, ¿eh? inmediatamente tú los quieres poner a hacer ejercicio y te dicen, espérame, pues tú estás bien panzón, también ponte a hacer tú. Entonces, es importante que en esta dieta de 7 días, busques gente a tu alrededor que te ayude, que te empiece a ayudar con el dolor de ser negativo, tienes que empezar a relacionar el ser negativo con dolor. Puedes poner algunas consecuencias en cuanto a algo físico, no sé, por ejemplo... Si tienes un pensamiento negativo, ¿sabes que Voy a hacer 20 lagartijas. y Igual hasta te pones bien fuerte en el proceso y bajas de peso, ¿verdad? O algo relacionado a dolor y que te empieza a dar placer el ser positivo. Entonces es bien importante que sigas estos pasos al pie de la letra. Búscate gente que realmente sea alguien que te va a ayudar a cumplir tus metas durante estos siete días. Alguien que sea tu aliado. Excelente. Entonces, ya que quedaron bien claros los cinco puntos, ¿verdad? Que es, enfócate en lo que tienes en lugar de lo que no tienes. En lugar de juzgar a la gente, vuélvete curioso. Habla bien de la gente y utiliza el pensamiento crítico en tu persona. Busca la perfección sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Y usa la fe constantemente. Entonces, ya que tienes estos cinco pasos, tienes que seguir los siete días constantes. Te lo prometo que si sigues esto, tu vida va a empezar a cambiar radicalmente. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Recuerden que tenemos muchos talleres y muchísimos más audiolibros en www.universidadlacalle.com. Tenemos muchísimos talleres que les van a ayudar a cambiar su vida. Entonces, por favor, métanse a los talleres, vean cuáles les interesan. Y, y recuerden que, como dijo Donald Trump, el cerebro es el mejor activo del ser humano. Entonces, sigue invirtiendo en tu cerebro. Es un placer haber estado aquí con ustedes. Mi nombre es David Gaona y soy parte de Universidad de la Calle. Y nos vemos muy pronto.